Alza la mirada y piensa que México está ahí, pero del otro lado. Ponte las alas y siéntete cerca. La columna de la victoria es tan similar a nuestro ángel que ahí casi, casi puedes escuchar gritos y porras. Los murales mexicanos inspiraron e influenciaron la obra de arte más grande de Europa. El mosaico mural nuestra vida. Siente el orgullo. Aeropuertos contra ambientalismo. En nuestro país también hay disputas y controversias. Muros, en Berlín se puede entender muy bien qué significado tiene esta cerrazón. Rostros, miradas de esperanza, mexicanos que lejos de nuestra tierra suspiramos por ella. Alegría, color, pasión, fuerza, melancolía, ternura. Eso es México, y México es su gente, aquí y allá, o allá y aquí, bajo el mismo cielo.